Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana y soy de Costa Rica. Estamos cocinando gallo pinto, un plato típico de Costa Rica, y me gustaría enseñarles cómo se prepara. El gallo pinto lleva los siguientes ingredientes, cebolla, chile dulce, culantro, salsa lisano, arroz blanco y frijoles enteros, ya sean negros o rojos. Aquí podemos ver cómo se frían los olores, que son la cebolla, el chile dulce y el culantro. Cuando ya están listos, se agregan los frijoles rojos y se revuelven con los olores. Le agregamos salsa lisano a los frijoles para darles más sabor. La salsa lisano es una salsa muy utilizada en la cocina costarricense, hecha de vegetales y condimentos. Se revuelven todos los ingredientes y se majan un poco los frijoles para suavizarlos. Aquí podemos ver cómo se agrega el arroz blanco y se revuelve hasta que quede bien mezclado con los frijoles. Esto que observan aquí es el gallo pinto típico costarricense el gallo pinto usualmente se acompaña con huevos ya sean fritos o revueltos plátano maduro y queso fresco aquí luego de pelar el plátano maduro lo estamos cortando en tajadas y colocándolo en un sartén con aceite caliente para freírlo hasta que se dore por ambos lados de igual forma para preparar el huevo frito Rompemos el huevo sobre el aceite caliente para freírlo por ambos lados. Bueno, y ahora que nuestro gallo pinto está listo, aprovecho para enseñarles también un poco de la belleza de mi país. Espero que les haya gustado el plato y lo puedan cocinar en casa. Provecho y saludos desde Costa Rica. ¡Pura vida!